Bueno, vamos a, a copiar, a, a grabar todo, a ver si no ha habido ningún problema. ¿Qué voy a hacer? Voy a arrancar la simulación. Le voy a dar a... Fijaos que tengo maximize on play, se va a maximizar la animación, y le doy a play. Me sale en pantalla completa el eh, muelle. Está parado porque la animación está parada inicialmente. Si yo ahora pulso eh, la tecla P, es la tecla, del, la tecla de, del, del teclado, lo que ocurre es que la animación empieza a oscilar. pensar que el muelle, el cilindro, es un muelle, hemos colocado una masa en la parte inferior y empieza a oscilar en posición vertical, arriba y abajo, el nodo superior siempre está fijo. Fijaos, estoy utilizando el método Euler Explícito, ¿vale? que es el más sencillo de los dos. Fijaos una cosa curiosa, de esta animación y es que parece que la oscilación es cada vez más grande y eso es porque el método Euler explícito diverge en este caso por lo tanto voy a parar la animación y ahora en physics manager voy a definir el método simpléctico vamos a comprobar que en el método simpléctico voy a desactivar también maximize on play voy a volver a, a activar la animación, veis que estamos aquí, desactivo la pausa, pero ahora estoy utilizando el método simpléctico. Podéis ver cómo, en este caso, la animación no diverge, simplemente se mueve arriba y abajo. Bueno, podemos hacer distintos experimentos para crear distintos modelos. Por ejemplo, ya voy a pararlo de nuevo. Por ejemplo, puedo ver qué pasa si modifico el método de integración, por ejemplo pongo 0,1 manteniendo simpléctico, la animación va a ir mucho más rápida porque el paso de integración es mucho más grande, es decir, estoy calculando la posición con intervalos de tiempo más, más largos, obviamente si lo hago al revés, poniendo 0,0,1, ahora la animación va a ir mucho más despacio porque estoy calculando la posición en intervalos de tiempo muy próximos en el tiempo. Fijaos cómo la pelota inferior, la esfera inferior, va bajando tan, tan, tan despacito que casi no, casi no se nota. Pero voy a volver a recuperar 0,01. También podemos eh, cambiar otros parámetros. Por ejemplo, eh, la propiedad del nodo inferior. ¿Qué ocurre si en vez de tener una masa de 5 kilos, pongo una masa de 50 pues obviamente el muelle se va a estirar mucho más. Vamos a comprobarlo en Physics Manager. He puesto una masa, y me alejo un poquito para que veáis, la, eh, el, el muelle se estira mucho más porque he puesto una masa mucho más grande que la masa que teníamos originalmente, por lo tanto el muelle se estira. También puedo modificar la masa, vamos a poner por ejemplo que... La masa fuera un kilo o medio kilo, pongamos 0,5. Si ahora pongo, a ver, mejor lo paro. Si pongo la masa 0,5 y desactivo la pausa, y si yo me acerco, la animación, ¿veis? que la esfera se mueve, pero muy poquito, porque la masa es mucho más pequeña eh, que la que teníamos inicialmente. También, por ejemplo, podemos hacer otro, otro cambio. Voy a volver a poner 5 kilos, pero ahora voy a establecer que la velocidad de la masa en el instante inicial, por ejemplo, es positiva, es decir, apunta hacia arriba. Por ejemplo, voy a poner velocidad 2. Por lo tanto, la masa va a empezar a subir antes de empezar a caer. Vamos a comprobar. Atentos a la masa. Veis cómo ha, ha subido un poquito y luego baja. Para que se vea un poquito más voy a subir la velocidad. Pues no sé, voy a poner 10. A ver si se ve mejor. ¿Veis? En el instante inicial, voy a repetirlo, en el instante inicial... La masa sube con un cierto impulso que le estoy dando en el instante inicial y luego ya empieza a bajar. Esa velocidad eh, hace que la animación sea ligeramente diferente. Obviamente, si yo establezco una velocidad negativa, pues os podéis imaginar que ahora la masa va a empezar a bajar más de la cuenta porque le estoy dando un empujón hacia abajo en el instante inicial. Vamos a comprobarlo. Atentos todos a la masa. Empieza con un tirón adicional hacia abajo, que hay que tener en cuenta. Vale, voy a volver a quitar esta velocidad. Y ya para acabar con el último parámetro que nos falta, voy a jugar con las propiedades del muelle. Eh, habíamos colocado una masa de un muelle con una constante de rigidez de 10 voy a ver qué pasa si la constante fuera mucho más bajita, más blandita. El muelle, en este caso, se va a poder estirar mucho más porque tiene menos fuerza que el muelle anterior. Por lo tanto, la oscilación es mucho mayor que el que teníamos antes. ¿Veis que me tengo que alejar mucho para poder ver toda la animación? ¿vale? Si el muelle es flojo, la, digamos, el estiramiento es mayor. Y por el contrario. Si ahora yo cambio el Spring, le pongo una constante de 1000, ahora el muelle es mucho más rígido y la animación va, o la oscilación va a ser mucho más tenue. Prácticamente no va a poder oscilar tanto, ¿veis? Casi no se mueve porque el, el muelle es, en este caso, muy, muy, muy duro. Bueno, eh, os dejo ya que vosotros sigáis jugando con los distintos parámetros de, de, de la, del proyecto, ¿no? de, del objeto, y hasta aquí terminaríamos este primer ejercicio.